Muchachos, Juan Carlos Reynoso es detenido en México. La noticia que ayer fue un boom, bueno, hasta el día de hoy puedo traérselas a ustedes. De hecho, muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron ahí comunicándome, pasándome audios, pasándome información. Eh, Qué bueno, más bien, que, que yo estaba ocupado en otras cosas. Para no hacer un contenido a medias. De esta manera ya voy a poder traerle toda esa información que ustedes eh, me estuvieron mandando para transmitírselas el día de hoy lo más eh, resumida posible. Ese es eh, el, el, la miniatura. El señor Juan Carlos Reynoso. Eh, vamos a ver. Hay mucha gente. Que todavía, vean, la verdad yo no sé qué es el tipo de lavado de cerebro que le hacen a esta gente. Que todavía aún, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, siguen defendiendo Mega Pro. De verdad, de verdad. Ya esto no es un tema ni de lavado de cerebro. Ya, la verdad, a usted le tienen que faltar unas cuantas neuronas para que usted siga defendiendo lo indefendible. No hay manera por donde usted pueda. Justificar absolutamente todo lo que ha pasado en Omega Pro. Vamos a ver chicos. <ríe> eh, en todos los grupos de WhatsApp están tratando de silenciar a la gente. Que no hablen del tema. Que no pasen links. Que no... Eh, es, esta noticia se haga más grande. Yo les voy a dejar una tarea a todos ustedes antes de comenzar con este video. Este video... Que ustedes están viendo, copien el link, compártanlo, pásenlo en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, compártanlo en, en todo lado, pásenlo por mensaje privado de WhatsApp. Esta noticia realmente se tiene que hacer viral. ¿Por qué? Porque podemos conocer realmente lo que es este señor. Podemos ver realmente de qué está hecho Juan Carlos Reynoso. La noticia dice así muchachos, vamos a verla, vamos a leer la noticia de la tribuna, esta es la página de la tribuna, la cual fue uno de los tantos medios que eh, pasaron esta noticia. Black Wall Street Capital la financiera que lavaba dinero en, a un cartel y almacenaba drogas en Ciudad de México. En Black Wall Street Capital se realizó un cateo en el que se, hace, se eh, aseguró droga, drogas, dólares y armas de fuego. Se detuvieron a cinco personas. Las cinco personas las podemos ver acá. El más notorio, el que nosotros conocemos acá, es a este señor que tenemos aquí con la mirada caída, con la mirada viendo hacia el piso una persona que recuerdo que en algún momento decía que él tenía una hoja de vida impecable ya podemos ver aquí cómo todo salta a la luz Ciudad de México Black Wall Street Capital es una supuesta empresa financiera que era utilizada sin embargo en sus redes sociales y página oficial se describía como una asesora en inversiones independientes y supuestamente regulada por las autoridades mexicanas, asimismo ofrecía a sus posibles clientes generar un alto retorno de inversión con el menor riesgo, ya que presuntamente se realiza un análisis de los mercados internacionales. <coughs> Aquí hay otra noticia de Infobae que dice, detenido en una empresa con los presuntos nexos con un cartel, una sonada estafa piramidal. ¿Quién es el peruano Juan Carlos Reynoso? El controversial empresario fue, <coughs> perdón, fue arrestado el último miércoles 15 junto a otras cuatro personas en un operativo de la financiera Black Wall Street Capital en Ciudad de México. Aquí vemos a este señor. Muy buen puesto, su saquito se ve. O sea, da la apariencia total de que es un señor de bien. El nombre del peruano, Juan Carlos Reynoso, saltó <coughs> a primeras planas, perdón chicos, es que ando con una gripe muy muy muy fuerte, de los medios mexicanos, luego que cayera detenido con otras personas el último miércoles 15 de marzo en un operativo que desplegaron las autoridades policiales, militares y fiscales de ese país dentro de las instalaciones de la empresa Black Wall Street Capital, ubicada en la... Tranquila, Colonia Anzures, en Ciudad de México La intervención se habría realizado por los presuntos delitos de lavado de dinero Y tráfico de drogas A los otros detenidos se les identificó como Hernán Samper Richard, Juan Carlos Minero Alonso, José Antonio Rodríguez García y José Luis Acecas la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina se encargaron de las diligencias. De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, en posesión del empresario peruano y los otros cuatro hombres, un argentino y los demás mexicanos, se les halló armas de corto y largo alcance, así como paquetes con lo que sería cocaína Y casi 170 mil dólares en efectivo ¿Quién maneja 170 mil dólares en efectivo? A no ser de que sea dinero ilegal Aquí también hay un video Ustedes si quieren verlo completo chicos pueden hacerlo El video pone en esto Guardia Nacional <ríe> realiza cateo en instalaciones de Black Wall Street Capital en Polanco si ustedes ponen eso ahí les va a salir el, eh, la información vamos a verlo yo voy a adelantarlo como hasta la mitad como hasta por aquí como hasta por aquí pero también este <ríe> como esto probablemente tiene casi que sé que tiene derechos voy a hacer mi imagen un poquito más grande tratando de, de, de tapar lo máximo posible ya les dije si ustedes quieren ver esto véanlo directamente en la página de ellos telediario mx vamos a ver actualización sobre este cateo del que ya nos informabas más temprano cuéntanos enrique te escuchamos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De Balacera, a Cateo, este ya culminó en la colonia Verónica Sures, en la calle Cubier. Me encuentro ya justamente frente al 104 en esta casa de bolsa que es Black Wall Street Capital, donde ya la Fiscalía General de Justicia Capitalina, quien encabezó el operativo con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya se inclusive se pusieron sellos se aseguró este inmueble. ¿Por qué es el delito? Se ve una carpeta de investigación de delitos contra la salud, por lo que se logró detener a cinco personas, se dice, el dueño de esta casa de bolsa, de esta casa de asesoramiento, de el, valores el de... y, por supuesto, también drogas y armas. Es lo que nos ha dicho la Fiscalía General de, de Justicia de la Ciudad de México, que más adelante sacará públicamente un comunicado o una ficha informativa. Te comento que lo asegurado como los detenidos fueron llevados a la unidad de delitos de alto impacto, también conocida como sea, con la fiscalía, las FAS, ahí en Azcapotzalco, donde los detenidos declararán y por supuesto, esperarán la decisión del juez de control, si sí o no vincularlos a proceso, o del contrario, demostrar su inocencia. Como puedes observar, ya no hay gente, los, ya, fue, ya, ya se retiraron los efectivos policiales, sin embargo, los vecinos de la zona se este, la espanta y jamás imaginaron de que había personas así según entiendo eh, esta ciudad es una, una, un municipio muy tranquilo muy este donde no suceden este tipo de cosas y la gente eh, realmente estaba afectada estaba asustada por todo esto que, que, que estuvo pasando eh, parece que hubo tiroteos parece que este respondieron eh, pero Aparentemente a todos lo lograron capturar. Eh, sigamos viendo la... Noticia. Operando en ese lugar. Lo que te pueden decir es lo como decía Jaime hace rato, que era común ver camionetas blindadas, personas de seguridad, por supuesto, también eh, personal de vigilancia, muy fuertemente armados en ese punto. Sin embargo, ya las, la situación es diferente. Así las cosas en ese punto del alcalde Miguel Delgado. Gracias, Enrique. Se sabe, todavía es información pues en proceso de última hora, pero ¿se sabe cómo fue que llegaron ahí a hacer este cateo? ¿Alguna denuncia a lo mejor de los vecinos o cómo fue que llegaron? Te comento que fueron labores de inteligencia por parte de la Secretaría de Ciudad Ciudadana como también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes lograron identificar de que probablemente se comercializaban aquí estupefacientes como armas, por lo menos se encontraban almacenadas, por lo que llegaron directamente al lugar donde se encontraban estos si, objetos, podríamos eh, decirlo, los cuales se tomaron, se metieron a bolsas negras, se sacaron. 170 mil dólares llevadas, en efectivo claro, a las instalaciones de esta fiscalía, donde serán analizadas, revisadas y, por supuesto, confirmar si efectivamente se trataban de estupefacientes y, por Muy supuesto, bien. también las entrevistas a los cinco detenidos para que expliquen por qué dejan estos objetos en esta, en estas instalaciones, en este pequeño edificio de tres niveles. Claro que sí, Enrique. Pues ya estaremos viendo los próximos días qué ocurre con estos cinco detenidos. Estaremos pendientes mientras tanto gracias por tu reporte. Chicos, ya saben, pueden ir a la, al canal de eh, Telediario MX, eh, donde Donde ustedes pueden seguir esta noticia. Ahora, aparentemente, el señor Juan Carlos Reynoso no solamente estaba involucrado con... Eh, con digo yo que extraño <risa> con eh, temas de estafas temas de esquemas ponzi eh, esquemas piramidales sino que aparentemente eso lo tiene que decir un juez eh, todo indica a que este señor eh, realmente estaba involucrado con el narcotráfico chicos qué tiene que decir la gente qué, qué está diciendo los líderes estos altos mandos de omega pro ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que, lo que opina esta gente? Bueno, pues me pasaron una cantidad infinita de, de audios. La cual, las cuales vamos a escuchar en este momento. Siempre y cuando lo encuentre. <ríe> Aquí está. Vamos a escuchar eh, los audios. Ajá. Ah, y también, vean. Eh voy a pasarme a esta escena quiero que vean ustedes por acá me pasaron muchas muchas eh, eh, pantallazos estos fueron los que escogí eh, donde eh, realmente lo que hacen es eh, defender siguen defendiendo mega pro vean lo que dice por acá espérense es que Voy a hacer mi camarita un poquito más pequeña. Aquí ya no es necesario que yo haga estos movimientos. Aquí estamos. Ahora sí. Eh, vean lo que dice por acá. Manejar esta noticia con prudencia. Desearle que salga bien parado de este, de este mal momento. Es un ser humano y puede equivocarse. Oremos por él. Muchos, <ríe> perdón, muchos lo conocíamos directamente, traqui, tranquilidad y prudencia. Luchemos todos por Omega Pro. Exacto amigo, ojalá salga de todo esto el tema, es que es un tema personal de él y no con Omega Pro. Vamos a ver qué más dicen por acá, esta gente de verdad, de verdad, de verdad, yo no entiendo. Exacto, como nos indicó Vivi en su mensaje, no deja de impactarnos por lo que él representa, pero es algo ajeno a Omega Pro. Solo nos queda orar para que salga de esto rápidamente por él y por su familia. Aquí hay un mensaje eh, escrito por el señor Juan Carlos Reynoso Jr., el hijo de eh, este señor Juan Carlos Reynoso, el cual pone... Hola familia, muchas gracias por los buenos deseos para mi padre y familia. Él está bien, está tranquilo, solo está bajo investigación por estar en el lugar incorrecto en el peor momento. Esta excusa, vean, la he escuchado cualquier cantidad de veces. Eh, y lo quiere vincular con algo que no tiene nada que ver con él. Si Dios quiere, mañana mismo tendremos noticias directas de él. O sea, hoy. Vamos a ver si realmente eso se cumple. Si hoy sale Juan Carlos Reynoso diciendo algo. Creo que la próxima llamada corporativa va a ser desde la cárcel. Él tenía el interés de comprar acciones en el banco. Pero eso, gracias a Dios, no se dio. Solo estaba como visitante. Ajá. En el momento, pero también. Allá los policías y el gobierno es muy corrupto. Eso sí es ciertísimo. Tan corrupto. Que este señor con el dinero que maneja, con el dinero que tiene, a mí me preocupa bastante, me preocupa muchísimo que este señor logre sobornar a las autoridades con la cantidad de dinero que ha recolectado de todas las personas que engañó y de todos los negocios fraudulentos que ha hecho. Recordemos que este señor estuvo también en Icom Tech, eh, y donde también robó muchísimo dinero. O sea, a mí me preocupa que realmente este señor logre salir impune simplemente por sobornar a las autoridades en México. Y siempre buscan sacar el máximo provecho de la situación. Obviamente, esto no tiene nada que ver con Omega. Muchos me escribieron y perdón, pero no pude responder a todos. Gracias. Vamos a escuchar unos audios. Hola grupo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Grupo, pues bueno, ya todos saben lo de Reynoso Lo que sí se sabe es que lo capturaron por todo Menos por el tema de, de Omega Pro como tal Pues sí resultó Eso sí es cierto eh, A él lo capturaron por el tema De, la, el de narcotráfico Está relacionado con esto Y pues eh, algo, algo que a mí No digamos que me alegra Sino que Me llama la atención Llamémoslo así es que este señor pudo haber hecho muchos movimientos. Este señor te, tiene libertad de tránsito en ese momento. Y cuando todas las denuncias empezaran a dar efectos. Todas las denuncias que han puesto los colombianos, peruanos, argentinos. Eh, empezaran a dar efecto. Este señor perfectamente apenas viera los primeros, las primeras señales de que ya están detrás de él. Se va para Dubai, donde no hay ley de extradición. Y nadie lo, puede, lo vuelve a ver nunca más. Ahora, gracias a que a este señor lo detuvieron. No por el tema de Omega Pro, sino por el tema de eh, estar relacionado con narcotráfico y lavado de dinero y todo esto. Empieza desde ya una investigación contra todos los involucrados y contra principalmente Juan Carlos Reynoso. Ahí es donde las autoridades van a ver la cantidad de denuncias. Van a empezar a investigar y van a ver... Todas las firmas que tienen Change.org, todas las denuncias que hay en Colombia, todo lo... To, o sea, se destapa la olla totalmente. Entonces, esto ayuda de cierta manera a acelerar ese proceso. Sigamos escuchando el audio. ...que el tipo más o menos lava dinero y tiene que ver cosas con el narcotráfico, como la denuncia anónima que hizo el colombiano acá en Bogotá de que Omega Pro estaba metida en el narcotráfico. Yo no creía mucho eso, pero, pero ahorita se, ya se va aclarando la situación. Entonces si, sí, sí. no sé si de pronto Camilo, no sé cómo se puede hacer para que en México sepan que esta persona tiene más de 200, 300 demandas acá en Colombia. Yo me estoy intentando contactar con el periodista que hizo la noticia, pero no me ha contestado. O si no vuelven y lo dejan libre y se va a Dubái y de allá si sí no hay cómo traerlo nunca. Ven, es lo que Entonces, yo les estaba diciendo. no sé diciendo. qué se puede hacer, qué acción legal se puede hacer como para que en México tengan eso en cuenta. Es lo que yo les estaba diciendo chicos, justamente eso. Eh, por acá tengo otro audio. Hola uh, gente, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno amigos, esto que les comparto es... ¿Está que como se bajo el audio? En todos los grupos. ¿sí? Eh, con algunas personas hablo más que, otras, cosas de que abierto, me, hablen, me pregunten. Hay cosas que simplemente no sé cómo les contesto a todos. Al principio el grupo se hizo porque... Había muchas personas de Omega que no sabían cómo retirar el dinero, cómo, no sabían lo que era un exchange. Entonces, se hizo un gran esfuerzo para ayudar a muchas personas por ayudarlos nada más. Por enseñarle a descargar una cripto, a comprar un USDT, cómo funciona todo este mundo, porque mucha información no tenían. ¿sí? Después, con respecto a esto, no sé mucho. Solamente les comparto lo que se comparte en otros grupos. ¿sí? Al parecer, se estaba haciendo un banco no sé, ilegal para mover dinero del narcotráfico la verdad que no sé bien es lo que se comparten en diferentes grupos sí ¿se entiende? así que bueno con respecto a cómo sigue del broker eso yo estoy realmente bastante desconectado del tema más allá de los retiros eh, que varios de acá hicimos retiros todos juntos y e hicimos, lo hicimos de la manera correcta de hecho a muchos se les ayudó pero siguen lo mismo todos siguen lo mismo, o sea, nada se movió, han habido cinco o seis retiros por ahí perdidos que yo no los conozco, correcto, para no correcto. Los conozca. Entonces, y bueno, gracias a eso, tiempo. a esos cinco o seis retiros que, que han hecho durante todo ese tiempo, los líderes dicen no es que están pagando a cinco o seis personas de supuestas 3 millones de personas que decía Juan, Juan Carlos Reynoso. Se va a compartir, sí, esto me pareció importante, aunque hay muchos audios dando vueltas que Juan Carlos no tenía nada que ver con Omega y demás. Y bueno, todos sabemos que Juan Carlos... Claro, cuando les conviene, no tenía nada que ver que con Omega. Era un empleado. Y lo dijimos en videos anteriores. Esta gente siempre sigue un manual. Siempre dice lo mismo. Yo es que soy un empleado. Yo es que no estoy relacionado directamente. Cuando caen, todos dicen absolutamente lo mismo. Todos hacen los mismos movimientos de sacar un, una shitcoin. Eh, de sacar... Eh, un exchange del tema del metaverso, de que el tema de que nuevas inversiones y que, y que vamos a, a, a hacer una tarjeta y que pura bullshit. O sea, realmente todo esto es eh, el, las mismas estrategias que siguen todas las, las estafas. Siempre dio el, su, sus noticias hasta que Omega no funcionó más. Hasta Correcto. Que no, no se pudo retirar más, siempre fue la cara visible se entiende de Latinoamérica. Entonces bueno quería compartirles eso. Siguiente audio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, mire, les hablo desde México. Yo soy Harold. Estoy aquí en el Puerto de Veracruz. He estado dándole seguimiento a la noticia. No soy de los que les inter me interesa estar compartiendo links ni nada. Ese por creo el que estilo. es un líder. De Omega lo único Pro. que sí les puedo decir creo, es no que sé. bueno, como lo escribí anteriormente, esto es una investigación que ya tiene tiempo. Eh, no vinculan lo absoluto a Juan Carlos Reynoso con temas de Omega Pro sencillamente él participaba él participa como un, un accionista más realmente la investigación va en contra de alguien que bueno se, se apellida Minero e incluso pues presume este todo este proyecto del banco que, que habría tiene que ver y, si realmente es cierto lo que dice eh, este bueno, señor que no. Juan Carlos Reynoso es, no estaba involucrado en esto o sea ¿Qué tenía que hacer este señor ahí? O sea, el tema de que iba a comprar un banco. O sea, no sé, todo suena tan, tan extraño. Y esta, esta gente realmente, absolutamente todo lo que ha dicho ha, ha resultado ser mentira. Entonces yo ya no le creo absolutamente nada a lo que ellos puedan decir. No puedo decirles realmente la acusación como está. Yo lo único que no. Ahora, repito, lo que les puedo decir es que qué bueno que esto sucedió. Qué bueno... Eh, eh, porque si no este señor se hubiera desaparecido. Se hubiera esfumado. Hubiera hecho esto. ¡Oh! Perdón. Hubiera hecho esto. ¡Oh! Hubiera hecho esto. Y se desaparece. Ya moví la, la, la, la tela. Eh, entonces chicos eh, Bueno, continuemos escuchando el audio todo Es que Juan Carlos Reynoso Pues es figura pública Obviamente esto pues Lo involucra en todo lo que también Está pasando con Omega Pro Pero eh, son cosas completamente Diferentes Separadas, tenemos que saber reaccionar Ante ello, tenemos que leer Por favor, chequen las páginas De México, no chequen youtubers No chequen blogs ya empiezan con la manipulación, lean, vean ustedes, sus vean ustedes cómo empieza con la manipulación de que, bueno, aquí lo que estamos haciendo en este canal es realmente checando las noticias de México, checando las noticias de, de oficiales, no estamos ma ni manipulando la información, estamos dando la noticia tal cual es. Conclusiones para que sepan cómo responder ante ello, listo, no empiecen a compartir fotos, noticias ni nada. Yo personalmente les quiero compartir algo, eh, hace un tiempo yo estuve eh, conduciendo in Drive y pues resulta que me capturaron porque había cometido un delito, aquí en donde yo vivo eh, el gobernador eh, impone que ser, ser conductor eh, particular de plataforma ¿Qué tiene que ver una indéfico, cosa con narcotráfico ¿no? a ser conductora de pues, Indrive? En, en, en los separos 48 horas Quisieron enjuiciarme y me acusaron Y me sacaron una nota en los periódicos Y todo, obviamente no No, no pasó a mayores Porque sencillamente Todo este Vean show cómo. y todo este tema eh, Implicaba Que el sindicato De taxistas A mí lo que me queda clarísimo es que esta gente Pase lo que pase con Omega Pro eh, Juan Carlos Reynoso va a ser detenido por lo que hizo, va a ser, o sea, pase lo que pase, esta gente va a tener el método para manipular la información y, y, y, y hacer como que si realmente no estuviera pasando nada. El transporte público que es el más grande del estado aquí donde, donde yo radico, este exigía que pues, no se les diera permiso a esta a escuchemos las el siguiente audio porque este señor está variando mucho.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 La captura es oficial, es, es oficial, ya es oficial, ya la Fiscalía de México junto a otros. Eso es lo que yo les decía, muchachos, vean, eh, ustedes me estuvieron pero escribiendo, pasando mi información y eso, de verdad, de verdad yo se los agradezco. Eh, pero qué bueno que pude recolectar toda esta información para transmitírselas a ustedes y corroborar que fuera re, eh, real. ¿Por qué? Porque no me hubiera gustado ser eh, de los primeros youtubers en, en, en transmitir esta información y que resultara que no fuera real eh, muchos se arriesgan a, a dar información simplemente porque este, vieron una nota y ni siquiera la corroboraron a ver si era cierto, pero bueno aquí tenemos la información, ya sabemos que esto es real, es comprobadísimo otros entes eh, de seguridad mexicana lo confirmaron en el Twitter de la Fiscalía Mexicana Entonces esto es oficial eh, Aquí en Colombia pues tiene 300 demandas 300 Ahorita lo que hay que demandas. ver es Cómo esos blockchain se pueden palmar Con el tema de México Pues para que también se denuncie este y es ver qué hace la Fiscalía Camilo, en ¿no? Colombia Todo depende de la Fiscalía Entonces Reynoso si, si allá se le juzga Por lo mismo que acá Va a tener que responder ante las ante las autoridades, como le pasó a David Murcia, de DMG. De todas maneras, las noticias siguen en desarrollo, ahí estaremos hablando y cómo sigue todo este tema. Las personas que aún no han hecho la denuncia, por favor, denuncien. De por eso favor, depende todo. por favor. Depende que realmente haya... Siguiente audio, chicos, porque Esta información va... información que está rondando... Eh, oigan, oigan. ...en su totalidad, en su totalidad no es verídica. En su en totalidad parte, no es verídica. Sí. La captura de Juan Carlos Reynoso es cierta, es oficial al hombre. Lo capturaron, pero no es por un tema de OMP, sino es totalmente ajeno a él, ¿correcto? O sea, entonces quiero que entiendan una cosa. Juan Carlos sí lo capturaron, pero no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver su captura ¿Qué nivel de con el tema de OMP. Yo sé que él, al ser el gerente general, pues obviamente genera. Eh, un golpe fuerte no solamente en nuestro grupo sino en toda la comunidad por lo que él representa pero es importante que todos ustedes le den un manejo muy correcto a esta información porque de ustedes depende que la vaina se desbarate, se desplome y tengamos un problema grande o que simplemente le demos manejo, entonces que hay que entender Número uno, que este, este men supuestamente no es 100% verídico, pero supuestamente el hombre había comprado un banco con otras cinco personas, no sé, por allá en México, y algunos de ellos estaban envueltos en temas ¿Cómo de. ¿Cómo tratan de, y de tapar armas, el sol con así. un dedo? Listo. Les hicieron un allanamiento y a los hombres los capturaron, ¿vale? Eh, en este momento, por esa razón, él no está en la reunión que se está llevando a cabo con el corporativo. Ah, eso es cierto. El día de ayer había una reunión, creo que y fueron a Dubai o no sé a dónde, iban todos eh, este apellido, Bogar, Bogar o no sé, eh, a todos los, los altos líderes, fueron a Dubai o a no sé a dónde, pero iban a, a, a ponerle supuestamente a tener respuestas definitivas de cuándo iban a tener su dinero y todo el asunto, y justamente pasó esto en este en, Precisamente cuando ellos estaban Haciendo esa representantes Allá en la reunión Que es lo importante que todos deben tener en cuenta Que él es un empleado más para la compañía ¿Listo? No tiene nada que ver directamente Con Omega Pro eh, El problema y eh, a nosotros los que nos debe interesar De raíz, de raíz Es Mike, Andreas y Udy Lauer. Sería un problema diferente Donde alguno de ellos lo capturaran Donde alguno de ellos eh, realmente se hubiera metido En este problema, de lo contrario Bueno, Mike, que de hecho El día de ayer subí un video el Que lo tenía programado eh, Donde hablamos justamente De que Mike Sims había sido Denunciado Déjenme ver, voy a poner Sin audio para que ustedes lo vean entonces preocúpense cuando pase eso con mike bueno para, aparentemente ya pasó <ríe> véanlo aquí bueno aquí yo pongo el, el lector la cft presenta demanda regulatoria contra el ex ejecutivo de omega pro y si ustedes leen ese artículo ahí lo que están hablando es realmente de mike sims y dan su nombre completo y todo entonces eh, como que un poquito atrasado este muchacho con las noticias para mí oigan oigan Andreas y oigan lo que dice y eh, a nosotros los que nos debe interesar de raíz de raíz es Mike Andreas y Udilauer. sería un problema diferente donde alguno de ellos lo capturaran, donde ya tiene una denuncia alguno de ellos eh, realmente se hubiera metido en este problema de lo contrario para mí, sinceramente, si ustedes me lo preguntan, él es un empleado más de la compañía o cualquier otra persona más. ¿Vale? Para que haya claridad en este Qué tema. Qué bonito. Ahora sí, ya. Bueno, grupo, ahí le acabo. Esto es como, como el que niega a Jesucristo. <risa> o sea, a, al principio sí, todo es eh, muy bonito. Somos parte, somos una familia. y Ahora sí, todos se niegan unos a otros. Compartir la información que me acabaron de pasar para que se den de cuenta. Eh. Sí, pues sí es, sí, es, sí, es, sí es real que sí lo capturaron, pero escuchen el audio para que ustedes saquen esa duda de que eh, Juan Carlos Reynoso es el que tiene que responder con, con, lo, con, lo, con lo de Omega Pro, no tiene nada que ver. Escuchen el audio, por favor, para que ustedes, de, ustedes saquen sus propias conclusiones y, y por eso es que nosotros no debemos juzgar. Toca esperar qué fue el inconveniente y pues sí, esperar ahorita que... Juan Carlos Reynoso pase todo este bochorno que está pasando, porque hasta él yo creo que él se sorprende de todo lo que está pasando. ¡Qué nivel! Entonces no podemos juzgar a él. Como una persona, a es que... mí me da cólera, como una persona en sus cinco sentidos, con todas sus facultades mentales, puede decir estas barrabasadas que dice este señor, es que gente de verdad es indignante, de verdad, o sea... ¿Cómo usted puede seguir defendiendo lo indefendible? Es una cosa de locos esto. O sea, es, a mí me da cólera realmente escuchar a, a gente hablar que, que a pesar de que pasa lo que pasa, siguen defendiendo su estupidez, siguen defendiendo lo indefendible. O sea, qué increíble, de verdad. Qué en increíble este momento, pues sí, ya lo tienen capturado, pero hasta que él no demuestre todo lo contrario, eh, tenemos que esperar entonces por eso no está reunido con el corporativo por eso por eso les mando esta información entonces aclaramos esa, esa información grupo aclaramos esa información que sí sí es real que sí hicieron la captura pero ahí como lo dice en el audio bien ustedes bien clarito lo están escuchando bueno grupo chicos eh, ahora sí ya tienen ustedes la noticia completa todo lo que ha sucedido todo lo que ha pasado eh, Repito, compartan este video por todo lado en redes sociales, pásenlo en grupos de WhatsApp, pásenlo en Telegram, pásenlo en todos lados, porque ahorita la estrategia que están utilizando los líderes, la, la gente, los administradores de grupos es bloquear los comentarios para que la gente no se entere de esto. Si usted puede entrar y ver los miembros de, lo de, de WhatsApp que hay en un grupo, entre y se lo manda uno por uno para que puedan ver este video. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Eso fue todo por el video de hoy. Prácticamente 35 minutos. O sea, esto fue bastante, bastante información. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.